Mi nombre es Jennifer Paola Mayoral Rico, soy la directora técnica de la agencia de EPG Seguros. La agencia tiene experiencia en el manejo de seguros y en la asesoría de la protección del patrimonio de los quindianos y de muchas de las regiones cercanas desde hace más de 20 años. Uno de los valores agregados de la agencia es el servicio de asistencia a nuestros clientes y asesoría en caso de siniestro, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. La herramienta del subseguro nos ha permitido tener la información del cliente en el momento de sus eventos, sin importar el momento ni la hora, entonces podemos consultar todos sus datos, entonces ha sido un aliado importante en ese proceso de atención al cliente.